porque hoy el último video de los sábados de este año 2022 eh, es grabado porque estoy de cumpleaños. Así que voy a estar con toda la familia, voy a hacer unas pizzas y, y vamos a festejar mis 54 años cumplidos. Empiezo a transitar los 55. Bueno, eh, hoy tenemos... El horóscopo para, eh, hecho por la astróloga española Lola Pérez, eh, signo por signo para todo el Sol transitando el signo de Capricornio. O sea, a partir de que entra en Capricornio el 22 de diciembre y hasta el... Eh, 21 creo que es que eh, entra a Acuario del 2023 en ese periodo te va a decir Lola astróloga española certificada por el CAF Lola Pérez ya la conoces del canal de Youtube Astrología Itigai eh, que todos los meses eh, viene dándote el horóscopo acá en el canal, eh, en mi canal de YouTube, Marcelo Cheiro Díaz. De paso te invito también que vayas al canal de ella, te suscribas, eh, le des clic a la campanita y también que si te gustan los videos que hago yo, te suscribas a mi canal, le des clic a la campanita, le des like al video, <risas> perdón me pegué, eh, también que le que hagas, eh, que hagas todo lo que tal, que me dejes un comentario, y presta especial atención, ahora cuando escuches a Lola, a tu signo solar, o sea, al signo del que sos, y también a tu signo ascendente. Si todavía no sabes tu signo ascendente, bueno, te puedes hacer la carta natal con Lola, conmigo, con un montón de astrólogos del CAF, entras a patagoniaastral.com y vas a... A astrólogos certificados y ahí tenés un montón de contactos de astrólogos eh, que te pueden atender y astrólogas por supuesto ambas cosas, espero que el audio de este video esté saliendo bien yo como verán tengo <ríe> no veo lo, eh, si está saliendo bien o muy bajito pero bueno, después lo resolveré ese tema eh, gente, los dejo entonces con Lola. Por favor, quédense hasta el final del video. Vean hasta el final, porque después de Lola, vuelvo yo. Vamos con Lola. Hola, ¿qué tal? Soy Lola, vengo desde mi canal Astrología y a presentar eh, en el canal de Marcelo los, el horóscopo de la temporada Capricornio, cómo le va a ir a cada signo del zodiaco durante la temporada Capricornio. Pero antes de empezar, eh, si, no ven, si no me habéis visto en mi canal, pues deciros que tengo ahora mismo una oferta navideña para que podáis hacer un regalo original, distinto, que va a gustar muchísimo. La persona a la que lo reciba va a quedar impresionada. Porque, bueno, ahora os lo cuento. Eh, también puede ser para vosotros el regalo. os Podéis hacer un autorregalo. Y eh, la oferta es que la carta natal ahora mismo, hasta el día 31 de diciembre, a las 12 de la noche, y no hora española, a las 12 de la noche de tu país. Esto quiere decir que aunque aquí en España sean las 12 de la noche, si en Argentina son las 8 de la tarde, lo, todavía te quedan 4 horas para poder pedirlo. ¿vale? Esta vez he decidido hacerla así las 12 de la noche de cada país, para que recibáis el Año Nuevo como se merece, con un buen regalo. Pues está la carta natal al 50%, la revolución solar al 50%, la carta natal más revolución solar al 40%. Pero si nunca os habéis hecho la carta natal conmigo, el, la oferta, si queréis solo la carta natal, bien, pero si queréis carta natal más, eh, tiene que ser, la revolución solar, perdón, tiene que ser carta natal más revolución solar, porque yo necesito hacer la carta natal para que la revolución solar quede, quede bien. Vale, entonces, eh, los que ya tenéis hecha la carta natal conmigo, revolución solar, 50%. Los que no o carta natal al 50%, o carta natal más revolución solar al 40%. La oferta está ya en marcha, eh, y os recuerdo que es hasta el 31 de diciembre incluido. Vamos a ver, ¿cómo podéis acceder a mí? Bien, os paséis por mi canal astrología Ikigai, y en la descripción tengo la forma de que podáis contactar conmigo, o muy sencillo, apuntad el teléfono, más 34 si llamáis fuera de España, 62-33-99-803. Es muy facilito el teléfono. Ahí con ese teléfono me dejáis un mensaje, bien en Telegram o en WhatsApp, y yo en cuanto pueda me pongo en contacto con vosotros. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar con... Con los horóscopos de la temporada Capricornio, en la que Aries está muy pendiente de la economía la primera quincena. La primera quincena empieza el día 23, eh, el Sol entra en Capricornio el día 21, el día 23 se hace la luna nueva. Pues a partir del 23, Aries va a estar muy pendiente de la economía. Y también curando heridas para acrecentar todo tu autoestima. Tu exceso de energía te lleva a apresurarte y esto te puede provocar agotamiento mental. En la economía no te va mal, pero lo gastas igual que lo ganas. Sobre todo será en cosas para tu hogar y los tuyos. Tu regente continúa en Géminis, así que ten cuidado cómo hablas con tus familiares. Eh, puedes resultar agresivo, incluso puede llegar a haber conflictos con alguno de ellos. Esta quincena será ideal para comenzar a desafiarte a ti mismo, superar obstáculos y abrazar pasiones. A partir del 6 de enero, Aries, te llegan cambios inesperados y esto te alterará bastante tu vida, pero te adaptará rápido a las exigencias que te vengan. El dinero te va a quemar en las manos, deberías guardar algo para posibles imprevistos, en tus relaciones románticas todo te va bien en popa. Si quieres aumentar la familia, esta quincena es perfecta. Y si no quieres, pues ya sabes, ten cuidado. Lo que, los que no tenéis pareja, esta quincena es ideal para encontrarla. Tus proyectos irán bien en popa. Tienes la creatividad por las nubes. Si necesitas negociar algo, te irá mejor si lo haces por escrito. Tauro. A ver, Tauro. A partir del 23, lo más importante será que tu relación con tu entorno más cercano sea lo más apacible posible. Te irá muy bien si te decides a escribir algo. Te, apete te apetecerá hacer algún viaje corto o alguna excursión a algún sitio cercano donde vives y en ese viaje es posible que hagas algunas amistades. O, ¿por qué no? Si mmm, no tienes pareja, incluso podrías conocer a alguien interesante. O si haces ese viaje con amigos, que vuelvas de él siendo pareja de alguna de tus amistades. Te vas a sentir atraído por la novedad, especialmente por la tecnología, y querrás desarrollar tus talentos o cambiar tu look para verte más moderno. A partir del 6 de enero, te vas a poner muy terco, muy terco con tus creencias y no te van a importar críticas ni opiniones ajenas. Esto va a provocar un conflicto interno porque te vas a... Dar cuenta que no te va a quedar más remedio que cambiar algún punto de vista relativo a la espiritualidad y esto te va a descolocar. Si no eres capaz de admitir que debes cambiar, será muy difícil que puedas alcanzar tus metas. En cuanto al amor, te va a ir genial. Tu regente queda entre uno con Marte. Si quieres aumentar la familia, aprovecha esta quincena. Si no tienes pareja, es posible que la encuentres estos días. Te visitará la musa de la creatividad. Aprovecha para materializar tus proyectos que te va a ir genial. Géminis, a partir del 23 ya sabemos que te gusta decir las cosas claras, pero tampoco hace falta agredir con la palabra. Es que si continúas hablando en ese tono tan agresivo vas a crear peleas innecesarias que desestabilizan la paz de tu hogar. Es posible que esta quincena algún amigo se hospede en tu casa y lo vas a tratar como merece. Tendrás la mente tranquila. Esto te vendrá bien para asentar algunos proyectos, estás más organizado y estructurado que de costumbre y es que tu regente está en Capricornio y esto te aporta más tranquilidad y organización mental. Vas a estar con el guapo subido y con un encanto especial que atraerá a la gente a ti. Vas a tener una tendencia especial por todo lo bello. ¿Te apetecerá cambiar de look o comprarte cosméticos, ropa nueva, estas cositas que tiene Venus? Buena semana para hacer caso a tu intuición. Resumiendo, con los amigos muy bien y con la familia, si frenas tu lengua, también. A partir del 6 de enero, pues te va a ir muy bien en lo laboral. Si tienes proyectos en mente, lo mejor será que los perfecciones hasta 15 y los pongas en práctica cuando Mercurio ya esté directo, además con tu regente en oposición a la luna, tu corazón y mente no piensan lo mismo. Mejor que soluciones ese conflicto interno antes de ponerte manos a la obra con tu regente en tribuno Urano, no te costará mucho analizar qué está pasando en tu interior. Urano te aporta rapidez mental y creatividad más de la que ya tienes, mientras que otros se pueden sentir bloqueados ante un problema. Tú encontrarás la salida rápidamente y esto no laboral, te puede venir muy bien. Cáncer, a ver, cáncer, a partir del 23 tu éxito profesional puede verse influenciado positivamente por la pareja o los hijos o por los negocios relacionados con la diversión. Estás pendiente de nuevos proyectos o quién sabe, también un noviazgo nuevo. Debes de tener cuidado con los fraudes o engaños, o con el autoengaño. Esta quincena no percibes las cosas como realmente son. Las veces de tu lupa. Puedes idealizar a alguien negándote a ver sus defectos. La idealizas y esto te puede traer consecuencias desagradables. Además, eh, vas a estar muy sociable. Pero expresarás tus emociones de forma exagerada. Ten cuidado con los excesos, ya sea comida, gastos o cualquier adicción. Tendrás tendencia a tener lástima de ti mismo y esto no te beneficia. Mejor examina qué actitudes eh, o tomas de decisiones te han llevado al punto en el que estás y planteate cómo corregir estos planes de futuro y seguir los pasos sin salirte de lo planteado. A partir del 6 de enero... Estarás fortaleciendo vínculos con amigos y pareja. Estás muy centrado en tus anhelos y sueños. Estás muy sensibilizado con temas sociales y en la medida que puedes, te involucras. La influencia de tus amigos te puede ayudar a crecer laboralmente. Ahora mismo, para ti, la seguridad, el estatus social y una buena liquidez económica son muy importantes. Estás un poco revuelto internamente, tu corazón siente que debes hacer una cosa y tu mente dice la contraria. Esto te provoca inestabilidad interna, debes hacer caso a tu intuición. Esta quincena es más alta de lo normal. Especial, estás especialmente abierto a los cambios, lo que venga lo acogerás con agrado. Incluso es posible que tú estés provocando ese cambio. Seguirás tu instinto buscando nuevas oportunidades, pero sin arriesgar. No vas a poner en riesgo ningún proyecto antes de ponerlo en marcha. Y llegamos a Leo. Leo, a partir, a partir del 23, vas a estar muy pendiente de tus rutinas, buscarás el reconocimiento que crees que te mereces por tu trabajo. Vas a tener un exceso de optimismo que te hace pensar que todo lo has hecho estupendamente y te sientes orgulloso por ello. Te crees que eres capaz de todo, y esto los demás lo ven como un exceso de orgullo. No te sientes seguro de ti y por eso buscas ese reconocimiento. De hecho, con la cuadratura Sol Neptuno, no estás viendo las cosas como son. Eh, estás, eh, estás pendiente solo de los halagos. Eh, que te hacen los demás para huir de ti mismo. El sextil de tu regente con Saturno te aportará algo de autodisciplina para que puedas planificar algún proyecto concienzudamente para que puedas mm, llevarlo con éxito. Vas a poder materializar asuntos que llevabas largamente acariciando. A partir del 6, Leo, bueno, pues te tocó la casa 12 una casa que no te gusta nada, no te deja brillar como tú quieres. Esto te puede generar insatisfacción y puede agriar tu carácter a la hora de socializar. Tienes proyectos, pero es mejor que no los pongas en marcha ahora. Espera un poco y se darán con mejor fluidez más tarde. Esta quincena solo vas a encontrar contratiempos. Aprovecha esta quincena para tu tu intuición y creatividad para desarrollarlo y seguro que te alegras si quieres comenzar algo nuevo en el mundo de las tecnologías te irá bien, pero espera un poquito ¿vale? no esta quincena durante esta quincena estaría bien que desarrollaras tu espiritualidad y meditaras te vendrá bien para tu desazón interno que te que te está provocando, Quirón? Hay heridas o miedos que aún no están trabajados y parece que esta quincena reclaman atención. Bueno, tranquilo, Leo, que son 15 días, hombre. Todo pasa rápido. Virgo, pues vas a estar muy pendiente de tu pareja. Claro, como mi pareja tiene el sol en casa 12, pues normal que me preocupe un poco. Eh, estoy pendiente de mi pareja y de nuevas posibles asociaciones en el trabajo, que pueden ser con amigos. Si no tienes pareja, pues es posible que la encuentres dentro de tu grupo de amigos. Estarás muy sociable, intercambiando ideas con tus amigos. Incluso es posible que amplíes tu círculo de amistades. Si quieres hacer algún tipo de negocio, el momento es ahora. Tienes un montón de ideas creativas que quieres desarrollar. Pues sí, las tengo. Durante esta quincena tienes la intuición muy afilada y esto te permitirá asuntos difíciles sin gastar mucha energía. Mm. <coughs> Buen momento para utilizar tus conocimientos en tu bien y en el bien de todos. Esta quincena desarrollarás tu espiritualidad. Sientes que el universo está cerca de ti y que juega a tu favor. A partir del 6 de enero, Virgo, <coughs> estás puliendo tus proyectos, dándoles ese toque de perfección que solo tú sabes dar. Emocionalmente andas algo descolocado, tu mente te dice una cosa y tu corazón otra. Esto te obsesiona porque buscas cuál es el que tiene razón. Te va a ayudar mucho el trígono que tu regente le hace a Urano. Te abre la mente, la hace más activa. Esto te puede traer nuevas ideas para tus proyectos, que son muchos, y tienes ganas de ponerlos en práctica. Pero espera que tu regente se ponga directo. Libra, esta quincena... Mmm, eh, tienes que escuchar lo que dicen los demás. Buscas transformarte. Pero de forma equilibrada, lo más que puede cambiar en ti es el área de los amigos. Algunos puede que desaparezcan. Lo siento, Libra, pero bueno, ya llegarán otros. Te sientes atraído por todo lo nuevo, sobre todo en lo referente a tecnología para la comunicación. Quieres desarrollar tus dones, sabes que hay mucha creatividad dentro de ti y la quieres mostrar. Buenos vínculos favorecerán tu economía, pero tampoco te quieres implicar mucho. Con tu encanto venusino quieres convencer al otro para que cargue con toda la responsabilidad. A partir del 6 de enero, Libra, estarás muy pendiente de tu economía, de cómo ganas el dinero, cómo lo disfrutas y qué te queda para ahorrar. <coughs> Ten cuidado. No se te vaya la mano gastando en fiestas, que tu regente está en casa 5 y cuando está ahí no mide. Todo es y, y cuidado con las adicciones, que también se te pueden ir de la mano. Estarás muy encantador con el guapo subido y esto te permitirá socializar todo lo que a ti te gusta. Destilarás optimismo y alegría. Y si ves que en algún lugar hay mal rollo, pues te apartarás para que no te afecte esa mala energía. En cuanto al amor, también te irá muy bien. Si quieres ampliar la familia, aprovecha esta quincena. Está muy propicio para ello. Bueno, llegamos a Escorpio. A ver, Escorpio, a partir del 23 es que tu mente no para de hacerse preguntas. Necesitas respuestas. Esta quincena estarás buscando ese conocimiento filosófico que se hace tu sed de sabiduría. La verdad te haces preguntas trascendentes, difíciles de contestar. Es que lo que necesitas, necesitas estas preguntas para encontrar tu equilibrio, más, más que la pregunta, las respuestas, para encontrar tu equilibrio interior. Con este nuevo lado que vas a encontrar a través de tus estudios, investigaciones y espiritualidad, vas a poder hacer nuevas amistades. Además serán relaciones muy intensas. Bueno. Muy propio de ti. Tenderás a idealizar a los nuevos amigos, precisamente por lo intenso de esta relación, pero no deberías hacerlo, porque probablemente esta amistad no dure mucho y cuando se, se acabe te va a dejar muy tocado. Vivirás también momentos espirituales muy intensos. Bueno, todo en ti es muy intenso. Siempre. A partir del del día 6 de enero, Scorpio, estás buscando información para ampliar tus conocimientos. Es posible que sean de orden esotérico o espiritual. Con Plutón en la casa 5 y en Sestiel con Neptuno, puedes tener una evolución espiritual por medio del amor y el sexo. Tu intuición estará más afilada que de costumbre. Los cambios que estás teniendo o tendrás en estos momentos estarán, estarán suavizados por Júpiter y además serán muy positivos, tanto a nivel personal como social. Si mantienes tu mente abierta y equilibrada, todos los cambios que vengan se, se, se, se van a hacer sin problemas. Sagitario. ¿Quieres brillar, Sagitario? Pues esta es tu quincena. A partir del 23, ocupas la casa 10 y tu regente la casa 1. Y en Aries, metiéndole caña a tus proyectos. Los proyectos que tienes, de alguna forma, eh, son para ayudar a los demás. Vas a tener una habilidad para conectar con la gente. Tus habilidades de mando y de docencia las tienes en alza. Aprovecha este momento para llevar a cabo tus proyectos. Debes evitar caer en delirios de grandeza o ser excesivamente ambicioso. Vas a saber disfrutar de todo lo bueno de la vida. Y huirás de lo monótono y aburrido. Esta quincena quieres acción. A partir del 6 de enero vas a estar más pendiente de tu hogar, de mejorarlo, de que todo esté más confortable. Se puede incrementar tus bienes inmuebles por aporte de tu pareja. Esta quincena será muy buena en temas de amor. Vas a estar especialmente encantador con tu pareja. Tus familiares agradecerán tu actitud conciliadora. Destilas alegría y optimismo. Bueno, y cuando no destila alegría y optimismo, hope este es Sagitario. Pero más, vas a disfrutar de los placeres de la vida, hasta de los más pequeños, pero ten cuidado con los excesos. Esta quincena es muy proclive a los excesos. Vienen cambios, Sagitario, pero los aceptarás de buen grado. Sabrás fluir con ellos. Además son cambios positivos. Si sabes mantener la mente abierta, todo va a ir muy bien. Y llegamos a Capricornio. A ver, Capricornio, felicidades, llega tu temporada. Aunque tienes el sol a partir del 23 en tu signo, en casa 10, estás gobernando la casa 11. A nivel laboral te va a ir muy bien, aunque puedes tener algún contratiempo priorizarás las amistades que tienes en el trabajo sobre las personales. Tienes muchas ideas en la cabeza que aún no has contado, las estás estructurando y analizándolas para darles forma y más tarde poderlas poner en práctica. Ten cuidado con tus amigos porque alguno te puede traicionar por detrás, hay alguno que no es de fiar, seguramente sea una persona mayor que tú. Estos días te gustará tener momentos de soledad para vivir con tu espiritualidad. Si buscas la soledad para trabajar en tus proyectos, pues te va a ir muy bien. Y a partir del 6 de enero tienes proyectos que quieres poner en marcha. Lo mejor que puedes hacer esta quincena es terminarlos de perfilar. Espérate a que Mercurio se ponga directo para materializarlos. Tu regente no hace aspectos a ningún otro planeta. Así que estás muy concienzudo con tu trabajo y les exiges a los demás la misma dedicación que le pones tú. Debes entender que no todo el mundo tiene tu aguante. Parece que te has excedido estas fiestas y ahora tu salud, tu salud lo está pagando. Es que los excesos no son buenos, Katy. A ver, Acuario, que andas muy nervioso, Acuario, sobre todo a partir del 23, te quieres expandir. Pero no sabes ni cómo ni hacia dónde. No debes olvidar tus propias necesidades por ayudar a los demás. Buscas vínculos que no te comprometan demasiado. Necesitas tu parcela de, de privacidad. Cambiarás algunas de tus amistades con las que eh, algunas de las que tienes ahora ya no conectas con ellas. Pero las nuevas que hagas tampoco te van a durar mucho. Durante esta quincena vas a desarrollar todo tu arte innovador, sobre todo en el campo de la tecnología. Las tareas rutinarias te aburrirán ahora más que nunca. Son días muy, favor muy favorables para invertir, aumentar ingresos o recibir dinero inesperado. Y a partir del 6 de enero, pues eh, lo más característico va a ser tu trabajo. Si estás buscando trabajo, es posible que lo encuentres pero se va a terminar con la misma rapidez que lo vas a encontrar. En cuanto a salud, los nervios te pueden jugar malas pasadas. Vas a andar muy alterado y esto afectará tu carácter. Estás alterado interna y externamente, eh, por lo que la gente huirá de tu lado. Procura controlarte. Es que andas muy nervioso, acuario. En lo que te irá muy bien será la creatividad. La vas a tener por las nubes. Te interesan mucho las nuevas tecnologías y puede que le des rienda suelta a tu imaginación con este tema, pero si es otro, es igual, tienes una gran inventiva y una gran imaginación. Eso no te va a faltar. Ten cuidado con los accidentes, con tu regente en la casa 8. Te puedes llevar alguna sorpresa des desagradable en este aspecto. ¿Y Pisces? Pues <ríe> tú en tu onda. A partir del 23 andas perdido en tus sueños, ilusiones, bueno, ya sabes, lo propio de ti. Ayudar a los demás es lo principal para ti eh, a partir del 23, pero lo harás a tu estilo, sin que la otra persona se entere. Si necesitas algún momento de relax, algo con música, recargarás mejor las pilas. Esta quincena, tu energía anda un poco de capa caída, Así que estos momentos de soledad se te van a hacer muy necesarios. Esta quincena, tu creatividad va a estar muy alta, aprovechala. Ten cuidado con sacar conclusiones rápidas de lo que ves o escuchas. No estás percibiendo las cosas como son, la estás viendo desde tu lupa y no ves las cosas claras. Piénsalo bien antes de tomar una decisión y si es necesario consulta con alguien de confianza para que te dé una óptica más clara. A partir del 6 de enero, pues vas a estar muy pendiente de tu pareja, de tus socios, si los tienes, bueno, pistes en tu línea, idealizando a la pareja. No quieres ver su lado negativo y cuando pase este tránsito te vas a dar cuenta que nadie es perfecto y te vas a llevar una desilusión. Esta quincena vas a estar mucho más sensible e intuitivo de lo normal. Pondrás rienda suelta a tu creatividad. Si lo haces a nivel laboral, te irá muy bien, pero también las emociones las tienes a flor de piel. Date tu tiempo para descansar, porque esto te desgasta mucho. Captas todas las energías de tu entorno, ya sean positivas o negativas, y esto te agota. Una semana excelente para llegar en lo más profundo de tu subconsciente, para una sesión de psicología, o investigar temas esotéricos o, ¿por qué no?, hacerte tu carta natal, que para eso estamos. Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado, que haya sido de vuestro agrado estas, estos horóscopos con los que vamos a acabar e iniciar el año. Y dicho esto, que tengáis unas felices fiestas y un feliz año nuevo a todos. ¡Hasta luego! Bueno, eh, gracias Lola, gracias, gracias, gracias por eh, ayudarnos a ir trazando la ruta eh, para este final del 2022, principio del 2023 los días finales del 2022 y los primeros del 2023, podernos ir trazando una ruta de cómo vamos eh, haciendo... cómo es mejor hacer las cosas. Eh, bueno, ¿nos volvemos a encontrar el año próximo? Claro que sí. En enero del 2023 vamos a empezar nuevamente con... Eh, con los videos no sé en qué formato si voy a seguir haciendo videos en vivo o directamente los voy a hacer grabados si voy a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 videos por semana o más <ríe> eh, no sé, todavía tengo que organizar el próximo año en este momento como todos estamos haciendo un balance eh, del año 2022 cumplí con casi todas mis metas eh, es más el lunes 19 de diciembre voy a estar subiendo de los videos short el número 320 que era a lo que me había comprometido y con lo que ya tenés una base ahí de en esos 320 videos short short, no de un minuto, hay algunos de un minuto, pero son todos cortitos de tres minutos, cinco, seis, siete hay uno que dura 15 minutos, pero igual no, no es eh, la mayoría eh, ahí tenés toda la base de la astrología y ahí podés Aprender muy fácilmente y gratuitamente astrología. También si entras acá a patagoniaastral.com eh, tenés la, la posibilidad de hacerte miembro del sitio. Es gratuito. Y también inscribirte en el nivel básico que es gratuito. Completamente gratuito. Eh, ir viendo los videos. Ir eh, respondiendo a las evaluaciones y, y en forma personal yo te voy evaluando eh, y al finalizar las evaluaciones te doy el certificado del CAP en realidad te damos entre todos los que componemos el CAP así que te invito a que entres patagoniaastral.com, patagoniaastral.com.ar patagoniaastral.ar cualquiera de esos caminos te llevan al mismo lugar eh, al portal de astrología que estamos preparando que estamos haciendo poco a poco, paso a paso y eh, como te decía eh, he cumplido con casi todas las metas eh, que me había propuesto para este 2022 y eh, ahora me toca en este balance, qué me faltó para pasarlo para el 2023 y qué voy a hacer en el 2023. Así que si querés estar pendiente, seguidme en mis redes sociales, Instagram, Aprender Astrología Fácilmente, eh, TikTok, astrólogo.cheiro, eh, eh, igual no subo mucho a TikTok Pero vamos a ver si empiezo a subir más cosas eh, También me podés eh, Seguir eh, Te podés unir A nuestro grupo de Telegram T.me Barra curso de astrología eh, También en Facebook eh, Aprender astrología fácilmente eh, También eh, Acá en Youtube eh, si te suscribís, que es gratuito, y le das clic a la campanita, que a mí me das una mano enorme, a vos te cuesta nada más que dos minutos suscribirte al canal, eh, te va a avisar cada vez que yo subo un nuevo video, y entonces vas a estar al tanto de cómo va a ser el 2023 acá, en este canal de Astrología. Te mando un abrazo. Enorme, que tengas un fin de año formidable y que el 2023 venga con toda la energía positiva eh, y con todas las buenas vibraciones para vos y para todos, para el planeta completo. Chao, hasta el próximo año.